Muy buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de penitenciario. Este es su programa número 14, Radiando en Cana. Como lo prometido es deuda, estamos transmitiendo directamente desde Santa Marta, Catitla, la Universidad del Crimen, acá en Iztapalapa, la delegación de Iztapalapa, la delegación más grande de la Ciudad de México. Tengo mis compañeros Rafael Martínez, eh, José Luis Padilla y Santillán. Eh, yo no más estoy aquí de metiche, les voy a pasar los controles. Vamos a ver qué tema vamos a abordar el día de hoy. Va a ser muy interesante, de verdad. Eh, la compañía habla de muchas cosas muy interesantes. La gente de allá fuera de pensar que no, pero sí. Para eso nos rifamos, para eso trabajamos, para eso estudiamos. Y pues aquí estamos. Nos gusta el teatro. Antes nos gustaba de, nos delinquir, hoy no. Hoy delinquimos en el escenario, dice Lisma. Y pues aquí estamos. Venga, le paso los controles. Muchísimas gracias. Yo ahorita regreso. Buenas tardes, queridos amigos. Los saluda su amigo Juan Antonio Santillante. Ella es también miembro de la compañía Teatro Penitenciario. El tema que nosotros escogimos a tratar es el desapego a la vida en la calle. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo lo vemos desde el tiempo que llevamos en prisión? Quiero preguntarle a mi compañero que tengo aquí a mi lado, Padilla Hernández, ¿cómo le ha afectado a él o cómo le ha hecho para tener el desapego a, la, a las familiares que dejó en la calle, a su vida en la calle? ¿Cómo le ha afectado? ¿Cuánto tiempo lleva en prisión? Y pues que nos comparta un poquito de su experiencia personal. Yo creo que para mí el desapego es empezar desde cero. Desde que yo me acuerdo, yo me acuerdo muy bien que soy del barrio de Coautépec. Yo veía los cerros, yo decía, ah chingada, apego a qué? Por ejemplo, yo no tenía comunicación con mi familia, ni con mamá, ni con mi papá. Yo me hacía las autopreguntas. Yo veía el sol, un día yo lo veía y yo decía, ah chingada, ese sol para qué sale. Veía las montañas y yo decía, las montañas, ¿qué son? O sea, nadie me podía dar una respuesta concreta. Un día me levanté y dije, me le voy a escapar al sol. Pero nunca pude. Siempre me seguía. Yo le estoy hablando de la edad de cinco años. Nadie me daba ninguna respuesta. Y yo decía, ¿desapego a qué? Yo dice que tengo uso de razón. Este, el desapego para mí no ha sido muy importante. Porque yo nunca me he apegado a nadie ni a nada. Por esa razón yo estoy aquí en la cárcel. Porque nunca le he tenido... Yo siempre he sabido que el desapego... Yo nunca se lo di a mi mamá, nunca se lo di a mi papá, nunca se lo di a mis hermanos, nunca se lo di a mi familia, nunca se lo di al dinero, nunca se lo di a ninguna cosa material. O sea, para mí el desapego, para mí el desapego en lo personal no existe y ese sería mi humilde punto de vista. Les voy a pasar a mi otro compañero, este Rafael. Bueno, para mí el desapego eh, comienza desde, que, desde las cosas materiales, desde las cosas materiales que dejamos en la calle, desde las cosas materiales que dejamos desde, desde chamacos, en las cosas materiales que dejamos desde jóvenes. Ese es un desapego el más fuerte y el más feo, el, el desapego personal que te hagas contra las cosas. El segundo desapego es a la familia en el lugar donde nos encontramos. El, el desapego que estamos nosotros aquí es también informando y, y tenemos más consciente es el de hacer las cosas que queremos. Ahorita tenemos que eh, este, estar siguiendo este, leyes, estar obedeciendo. Y antes no, antes yo hacía lo que yo quería, ni a mi madre le hacía yo en ningún caso. Ese es el mayor desapego que estamos aquí. Eh, la familia me decía que, que no era eh, cosas materiales, eran otro tipo de desapegos. Pero pues uno ya, pues ya encarrerado de aquí, ya se da uno cuenta que en realidad... Hay que ser naturales y no hay que estar apegado desapegado o informado no informado hay que ser leales a la familia y realmente lo que pues lo que lo que queremos ¿ve? Eh, el desapego mayor para el sencillo para rafael es el dejar al amor a la mujer de tu vida a una mujer que, que pues ya después vienen otras veces y te vuelven a pegar con el mismo desapego pero es lo mismo eso pasa aquí para mí es mi humilde opinión le voy a comunicar a mi compañero Santillán para que nos despida de este programa. Bueno, mi opinión respecto al desapego. Para mí el desapego más importante al que me he enfrentado estando en prisión es el, el dejar de ver a mis familiares, el, el libertinaje que, que en algún momento yo tenía allá afuera y que aparentemente aquí puede hacer uno lo que quiera, pero en realidad en este lugar es en donde he venido a valorar a mis familiares, a, a mi hermana, a mis sobrinos y, y en lo particular, pues este... Me cuesta trabajo, me cuesta trabajo el, el, el darme cuenta de en qué lugar estoy y que aquí estoy bajo unas normas y que tengo que seguir ciertos lineamientos que hay en esta institución. Eh, el desapego, también un desapego en el que estoy batallando es el desapego a los vicios porque soy una persona que soy adicta a las drogas y el, el dejarlo, el dejarlo, el dejar esa vida atrás y darme cuenta que es una nueva oportunidad de vida en el lugar en el que estoy, pues me ha costado mucho trabajo. A veces mis fantasmas, mis culpas me atormentan y me hacen tener un, un caos en mi cabeza, pero a final de cuentas estoy en el lugar en el que tengo que estar, estoy con las personas con las que tengo que estar y, y aquí he encontrado a mis verdaderos carnales, a, mis, a, mi, a mi verdadero padre, a mi verdadera madre, en, en otras personas. Entonces ese desapego es el, el más difícil al que me he enfrentado. Las cosas allá afuera siguen, siguen, sigue La vida sigue, sigue avanzando y las cosas allá afuera, la vida continúa y nosotros aquí encerrados, privados de nuestra libertad. O yo en lo personalmente, pues me cuesta trabajo, a veces las cosas que pasan en la sociedad me termina afectando y, y trato de que no sea así, es una lucha diaria, pero es, es, es mi realidad, es, es, el, es el lugar en el que estoy y gracias a Dios estoy en este lugar con la bendición de Dios y con las personas con las que tengo que estar. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que sea de su agrado este programa. Venga, pues esa es este, la opinión eh, de mis compañeros que están aquí transmitiendo Radio En Cana. Eh, bueno, nos queda poco tiempo. Eh, les recuerdo, en nuestras redes sociales, en el Face estamos como compañía de Teatro Penitenciario, en el Twitter, arroba Sía, Teatro penny nuestro correo, teatroprisión, arroba foroshexper.com. Eh, y bueno, los esperamos. Les voy a dar un anuncio. Eh, próximamente vamos a estar lanzando en, el, en las redes sociales una sección que se llama El Tintero Canero. Eh, esto va a ser eh, escrito por mis compañeros, artículos escritos por mis compañeros, se los vamos a estar presentando. No les digo la fecha, pero sí próximamente. Eh, y pues esperen, la verdad, este, pues aquí tienen mucho tiempo para escribir, para imaginar, para pensar, para crear y para reflexionar. Estamos en, en el Instagram, estamos en eh, el hashtag compañía de Teatro Peni, en el Instagram, Teatro Penitenciario. Eh, pues esperamos que lo, sigas. lo sigan, perdón. Eh, mi nombre es Javier Cruz, de verdad, que pasé un buen inicio de semana. Muchísimas gracias. Esto fue Radiando en Cana directamente de Santa Marta, Catitla para el Mundo y ánimo delincuencia.